Y bien amigos, hoy queremos traerles una de esas historias maravillosas, historias de esa Colombia desconocida de hombres, de hombres que pertenecen a instituciones muy importantes en el país, que han construido plat, patria, que han construido nación y esas historias nos las va a contar el día de hoy mi patrullero Torres, quien conoce muy bien la historia de Puerto Nariño y de su fundador, un hombre que dejó un legado maravilloso un señor suboficial de la Policía Nacional que vino a este municipio y lo fundó. Pero no quiero ser yo quien cuente la historia, que la cuente quien mejor que nuestro embajador de la Policía, el señor Patrullero Torres. Una historia en exclusiva para ustedes, amigos, en su canal Time Machine. Bueno, mi patrullero Torres es un gusto tenerlo hoy aquí con nosotros en nuestro canal Time Machine. Y quiero que nos cuente, nos haga un breve resumen de esta historia secreta de este punto en Colombia, pero fundada por un gran hombre, un policía de nuestra Policía Nacional, que hizo patria y nación en estos recónditos rincones de la geografía colombia. Cuéntenos quién fue bueno, el que fundó muy, este buenas municipio. Buenas tardes, soy el patrullero Elman Torres, eh, oriundo del municipio de Puerto Nariño. Aquí la Policía Nacional eh, llegó en el 23 6 de agosto de 1951 el fundador sargento primero josé humberto espejo baos el cual llegó aquí a hacer soberanía patria en la frontera con el vecino país eh, perú con brasil ellos fueron los primeros agentes de policía que vinieron a hacer soberanía en este sector de colombia eh, prácticamente el rincón del mundo en ese entonces simplemente por su estaba conformado por Cinco casas de colonos, pero como primer fundador que llegó el 26 de agosto de 1961 fue el señor José Humberto Espejo Guado. El ¿Y, ellos, ¿Y ellos todavía están vivos o ya fallecieron? Eh, ya fallecieron. El Todos. señor José Humberto Espejo ya falleció. Los únicos que tenemos en vida es el, al señor Guerra, a la gente Guerra, al señor Muñoz y al señor Castillo. Para lo que es actualmente, el municipio portoniño cuenta eh, en este momento con 4.000 habitantes. ...y un aproximado de 600 a 700 casas... Eh, ...contamos con un resguardo indígena... ...con tres grupos étnicos ...que es Tikuna, Cocama y Yagua... ...que también hacen parte del municipio de Puerto Nariño... ...tenemos atractivos turísticos... ...tenemos eh, el mirador turístico del municipio de Puerto Nariño... ...tenemos... Un centro de, de acopio que se llama Natutama, en la cual vemos las especies de todos los animales que conforman la Amazonía. ¿Cuál es la última estación que tenemos aquí sobre el río Amazonas? Tenemos la subestación de Atacuari, una subestación de, que está a frontera con el Perú. Y es la última estación de, de Colombia. Es la última estación de Colombia, ubicado en la Amazonía. y Enseguida está el está el hito colombiano, hasta ahí nos corresponde. Para todos ustedes, bienvenidos. Cuando tengan la oportunidad de estar en sus vacaciones... Vengan a esta región del Amazonas que es muy bonito a conocer todo tipo de especies, a ver la región, la cultura. Y suscríbanse al noticiero Taimachi que hace presencia aquí en el municipio de Portaleño por primera vez. Gracias, señor Torres. Sí, señor. Muy gentil. Al día siguiente. Bien, amigos, en esta mañana de exploración vamos a ir hasta el otro lado de la frontera, por fin. Que no habíamos hecho el deber de ir al otro lado de la frontera. Hacer las compras, ¿no? Porque al otro lado de Tabatinga, pues se consiguen los chocolates garoto y unas y unas champañas. ¿Cómo se llaman las champañas esas? Peter Longo, Peter Longo eso. Y... Entonces, vamos a cambiar, primero que todo, vamos a cambiar algunos, eh, algunos reales aquí a este lado de la frontera. Nos ha, nos ha hecho el favor nuestro. El señor Zuluaga De llevarnos al otro lado de la frontera Muy gentil el señor Zuluaga, por supuesto De eso le de cuánto le debemos todo Bueno, todo está incluido Dentro del paquete turístico Que nos ha ofrecido su magnífico hotel Amigos, ya saben Si viene la Leticia, Hotel Suji Es la mejor opción Y pues mire eso, más queridos para donde más queridos, mejor atendidos, no van a encontrar otro hotel en donde su propietario los lleve y lo traiga. No se lo pueden perder. Y bien, como les estaba comentando, vamos a pasar la frontera para eh, ir a conocer este otro lado, el lado brasileño. Uno piensa que porque Brasil y Tabatinga son eh, cercanos que van a ser muy parecidos, sino son completamente dos naciones, dos países completamente diferentes que tienen algunas cosas en común, pero por, por ejemplo, allá hablan portugués, aquí hablamos español, tan solo cruzando una calle, ya se nota la soberanía, otra nación. Y en aras de disfrutar, del frenesí comercial y obviamente por tener un contacto más cercano con el comercio en la vecina nación, procedimos a cambiar algunos reales y a dirigirnos a la zona de venta de zapatos, uno de los productos insignia de la economía brasileña. Obviamente las mujeres al sentirse atraídas juegan con su cabello cuando tienen deseos comerciales. Y por último para calmar nuestros antojos nos probamos algunos zapatos Un par de pantalones más tarde Lo que es de semana es... ¿Bacano? Sí. Hay ah, yo me voy a dejar el pantalón, ya me iba a pelar Quítate <risa> las mangas Las mangas Y este pantalón pues es fenomenal porque Es un pantalón que se puede uno transformar rápidamente en, en piscina De vestido de baño, mire sí, le quita una manga, le quita la otra y listo ¿Qué tan profundo será no lo no sé qué tan profundo será Leo? muy profundo sí, no partes, amigos de time machine lo que hacemos por ustedes en este maravilloso programa clavado portal aquí en, este, en esta exótica laguna que hay en el fondo no sé porque está muy turbia el agua pero somos muy valientes bueno a la una a la dos y a la. Cómo ven este balneario, es increíble, ¿no? Un balneario natural, miren las palmeras en la mitad, en la mitad del agua, es increíble este balneario. En exclusiva para todos ustedes, nuestros seguidores del canal Taipachine. Ya nos hemos pegado una buena, una buena bañada en este balneario natural. Hemos quedado un poco agotados, pero bien. Excelente, amigos. Espero que hayan disfrutado, al igual que nosotros, de esta. Maravillosa aventura aquí, desde el Amazonas colombiano. El Amazonas al cual vienen todas las personas del mundo a conocer porque es el, la parte del Amazonas más bonita de las tres fronteras, Perú, Brasil, Obviamente, esta es la frontera más bonita que tenemos Entonces, espero hayan disfrutado De este maravilloso especial Aquí, desde las tierras amazónicas Rodeados de esta exuberante Belleza natural Ya saben, suscríbanse a este maravilloso canal Su canal, Time Machine Y hagan parte de la tripulación de la máquina del tiempo Y bien amigos y el día de hoy estamos en la grata compañía de nuestro sacerdote Luis Eduardo Orcuela, que es, por supuesto, mi tío. <música>